las galletas de animalitos las galletas de animalitos mis favoritas las galletas integrales las galletas integrales para la gente fit las galletas de vainilla las galletas de vainilla las galletas de vainilla las galletas de, las galletas de chocolate las galletas de chocolate las galletas de chocolate las mentitas las mentitas para el mal aliento. Los tofis. Los tofis. Los chocolates. Los chocolates. Los bombones. Los bombones. Los caramelos. Los caramelos. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Los chupetines, los chupetines. ¿Qué más? Uy, las gomitas, las gomitas. El turrón, el turrón. El panetón para la Navidad, el panetón. El queque. El queque. El pudín de chocolate. El pudín de chocolate. Y bueno, mis queridos pupilos, eso es todo por hoy. Si have alguna pregunta, opinión o recomendación, por favor, ahead y put your comentarios. Y si te you este like video, video, un like y subscribe. Soy Sebas y hasta la próxima.